Fue encontrado ahorcado un joven de apenas 17 años dentro de su habitación en la residencia de sus padres, ubicada en el sector Los Rivera del municipio Las Guaranas. Se trata del menor Jimmy Alberto Quesada, quien de acuerdo a declaraciones de su padre, el señor Juan Quesada, padecía de trastornos mentales, lo que considera contribuyó a la decisión de acabar con su vida. Entre lágrimas familiares del hoyo Ciso, quien estaba recibiendo tratamientos psicológicos, lamentan la fatal decisión. NTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.